Hola de nuevo, ya es septiembre. Toca volver a la rutina. Buscar el material escolar. Toca olvidarnos de la piscina. Y también un poquito del mar. Septiembre es un mes maravilloso y aún tenemos mucho por hacer así que ponte presuroso que te queremos ver correr septiembre el noveno mes del año una nueva oportunidad para que abraces a tu primo y fortalecer nuestra primandad Septiembre un mes para amar reír, cantar y bailar para hacer lo que nos gusta Ojito, sin exagerar, Ay, septiembre, un mes para ser felices, muy felices.